La... Es ¿Qué es en esto que, que le pide retoño, retorno. Retorno, por favor, hay que llamar a Yerian para que venga porque la Atención Antigua. Atención, ah, ok, ya. No, Gracias. De Ani, ese nombre es, hace magia aquí. Sí, no, es interesante. Señores, este fin de semana, esta semana, perdón, se hizo viral un video de una joven que se ve abrazando a un señor. Eh, eh, mayor, una persona ya de, una, de, la, de la cuarta edad, ¿qué se dice? La cuarta edad. ¿o? Cuarta, cuarta edad. ¿no? Doblando para la quinta. Cuarta, ¿no? Ese, ese ah, edad. Ese edad. Entonces, en ese video, eh, vamos a esperar a que Luchillo lo pongan en ese video, se ve a la persona abrazada con su pareja, mira ahí, y ella hace unos gestos mientras él le da un beso, como que no le agrada mucho el, el, el tipo, ¿sabes? Como que... Mira lo que tengo que aguantar, es lo que ella quiso dejar entredicho Dios, eh, con sus gestos, o sea, mira lo que tuvo que aguantar para, para, para poder hacer eso. Pues le tengo algunos datos interesantes sobre ese video. Bueno, ese video es, es la persona, la muchacha, es una transexual, o sea, es un hombre, o sea, era un hombre, ahora una mujer. O sea, es un transexual. Se llama Alexas Caballo. Y ella hizo eso, según ¿Cómo un, un llama periódico. El ah, nombre de ella es. Sí, Alexas Caballos. Ella hizo eso para poder tener un iPhone 11, señores. Dios libre. Un iPhone 11. Según el periódico El Diario de New York.com, dice: el video dura apenas 10 segundos, pero es más que suficiente. Se trata de otro episodio de Exhibicionismo virtual buscando likes y comentarios. Un transensual que se hace llamar Alexa Ceballos en Facebook se grabó mientras supuestamente intenta tenía relaciones con un hombre mayor que serviría como sugar daddy. Sugar, ¿Sabes lo que es un sugar daddy? Bella? No, por tú, favor. Neto, ¿Sabes lo que es un sugar pero daddy? Alimentame. Es azúcar. Azúcar, te voy a decir lo que azúcar. En la grabación, <risa> ambos Seria. se ven entre las sábanas en la cámara, el sujeto de espalda, mientras le le bajó, y le bajó un 11. Entonces, hubo un tema de discusión la red. Estos son ¿verdad? los jefes que, no no es que si las mujeres hacen eso. Pero él tiene un 11. El jefe no, no me, me ayuda, No, porque. el jefe no tiene un once. Sí, eh. pero esos son los jefes no, que No, no, no, no, no, no, no. Julio César puede. ¿eh? Ahora, estas mujeres que tienen unos celulares, unos ay, carterones, carísimos. Y no, ay, no hay de dónde justificar. Se está haciendo normal ya. No, ay. pero que no hay de dónde justificar. Ay, Tú hombre. sabes, uno tiene que pecar obligatoriamente y pensar lo comiendo, que no es. Comiendo pasta. ¿Comiendo qué? Comiendo pasta. ¿Qué es un sugar daddy? Que un sugar daddy es como ese señor que está incógnito y te paga todo. O sea, te... Eh, un sugar un como, papi como Dulce. el tipo el que pa. se está comiendo eso, sí. tranquilito. Sin pero, dar like ni seguirte no, ni nada. nada no, da like, la era mala llama, eh, fulano, okay. estamos aquí. Pero uno uh, se sorprendió porque sugar había talia. una muchacha. Eso, pero eso, ¿cómo es ahora lo sorprendente que no es una muchacha. Es, es un, un muchacho. Hombre. O sea, es un ah, hombre que es un ¿Eh? Mira, pero, pero que estaba haciendo cocote. mira. Oh, eh, oh, eh, oh, eh. eh. Nada, no, eh, eh. Creía que la tipa... No, no es una tipa. Es un hombre. El, el tipo... Es un Mia CP. Eh, parece que tiene una influencia en las redes sociales. Y... Su Darí. Ey, ey, ey. Hey. Eso fue el jefe que dijo. Claro, aquí. pues. Jefe, Dame un micrófono al jefe, por favor. <ríe> Entonces... Se ha vuelto un debate bella porque hay muchas mujeres. ¡Abren no Aquí, Génesis, él sabe mucho. Él sabe <risa> es muchas cosas. Hay muchos, eh, muchas personas que han puesto esto como ejemplo porque hay muchas mujeres que hacen. A cámara aquí, por favor, flaco. Eh, que hacen lo que sea para conseguir carteras. Para y da lástima, da lástima, eh... de verdad carro, eh, eh, sonata. eh. qué personas... es la pena de sonata? Porque... No, no, hay mujeres que llevan su sonatica y viejito viene y le pone su sonatica y dice, mira, esto. Que no se vea eso, que no se vea. No, no, no, que no se vea. Dios mío. Ahí porque tú le tienes miedo. Vamos a comprarte un, vamos a comprarte un, un gato prieto. un gato Bella, para acá. Y ella, lo siguen mucha Pero gente. Espérate. que era ¿Quién? el macorizano. ¿Es más carizano o más carizano? Ya, de aquel lado. ¡Oh, ya, ya, ya! Ya cruzó. ¿Y cómo es que se llama, jefa? Hannah Lander. Hannah Lander. Ay, guacala, qué rico. Mira, Néstor. No, pero ve bien. Néstor, tú metes mano, Néstor. Agáralo tú. Agáralo tú. Es un once. No, no, ya. Ya yo la voy. Ya lo voy, Es un chiste interno. Tú vas por el 11 ahí. Otro CG, un super gato. Neto, tengo un viejito de esos. ¿Tú te vas un sonatica para que.? ¿Qué pasó, hermano? Venga acá. ¿Y cuál es la vuelta suya? Yo tengo mi CG tranquilo ahí. Ahí caben como cuatro gente montada. Si estas mujeres te piden a ti. No, no, no me hables de eso. ¿Y a ti si una mujer de esas te piden a ti? No, no, no. Dice, papi, estoy contigo. Si me compro un iPhone 5. Un iPhone 5. Un 4 por comprar. Que es el 11? El 11, el 11. No, probado? no, no. La mujer, yo creo que ese tema está fuerte porque o sea, trae pasiones a la mujer. Ustedes, ya últimamente se está viendo eso como normal. O sea, hay Mira, a mí no me gusta hablar de mi propio sexo porque eh, soy defensora de la mujer más más aún. No comparto la idea de que. Nosotras mismas somos las que nos estamos encargando de que nos estén denigrando, más en una parte a las comunicadoras y o presentadoras de televisión, que siempre optamos por lo fácil, que es lo que se dice de muchos padres que no quieren que sus hijas estudien comunicación porque esto es lo que se da. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas formas de salir adelante, solo que el camino fácil, ¿verdad? Se obtienen las cosas de manera fácil. Pero te voy a dar un dato. Sí, pero también hay que ver el dato de es un hombre ratrero. No, hombre te, voy a, viejo, dar un, te ratrero. voy a dar un dato y a un todas hombre. las niñas que me están viendo, que quieren incursionar no, bueno, en los medios sí, de comunicación, que quieren estudiar comunicación social, les voy a dar un dato. El camino difícil cuesta más, pero tiene mejor sabor. O sea, yo tengo este teléfono en un iPhone 6, vaya la payola para la, la, la, la, la Apple. Uh -huh. eh, me lo compré yo. Y esa es mi satisfacción. O sea, a mí nadie puede apuntarme que yo hice esto o aquello por algo. Todo el que me conoce sabe que he venido desde que llegué. Dale ahí, Néstor, de copellito. He venido trabajando duro para obtener todo lo que tengo. Me casé hace dos años. Yo, yo entiendo, Bella. Entonces no hay necesidad. Yo creo señor, que no. Yo no entiendo, el señor. El señor es un hombre. No, mi amor, porque es viejo ya. ¿Eh? Imagínate. Quién sabe si ese hombre casado. El hombre llega hasta donde la mujer ¿Eh? quiere, Génesis. Si ay. tú me tiras a mí, yo te digo no, mire, usted tiene su esposa, yo la conozco y yo soy casada. Ahí va a quedar. Ya tú no vas a insistir sí, más. pero sí. no solamente eso. El tipo está buscando dándole un iPhone a, a un transsexual. Tra Mi amor, él está comprando eh, placer, ¿Eh? normal. La amiga de light, Soy tu sugar daddy que, tra que trajo un iPhone 11 Vamos a darle seguimiento al jefe que tiene un iPhone 11 No, no, jefe no, porque el jefe es rico. Ahora, él tiene una amiga que está un programa mía, de la mía. Mira cómo se está ey, Está un programa que tiene un iPhone 11 Ese es mía. Pero bueno, ¿por qué tú hiciste ese comentario ayer mía, ese es mía. Porque ella puede. Esa ahí no, ese, es más, esa sí no es como dos o tres por ahí que, que tienen celulares y está medio cuestionable. Esa sí, esa sí puede esa. Comprarse un iPhone 11 Bueno. ¿Eh? <risa> que no, no yo no sé quién es. ¿Está trabajando? No, no. Déjame público, a mí ahí, pero, paralelo. Pero, yo, ah, no, hay mujeres que viven subiendo... ¿Esa ahoga, coge tu tiempo? No, no. <risa> no, no, no. no, no. Ay, ay, yo la defiendo a ella. Eh, ay, a esa la defiendo. Ay. Un saludo yo, a, ay, a... No, a ella yo la defiendo, porque esa sí... Se no lo es ella, No Y factura, es la que más factura, eh, Macorís. Ay, ay. En mis redes sociales la que decirla, y es la que más factura. No, pero ya... Entonces... Y todavía tú no sabes quién es. No, ni quiero saber. Ah, pero okay. tú no sabes jugar adivinanza, niño. No, no, no, no ni quiero aprender <risa> oh, a jugar la ¿Eh? Eh, <risa> Hay mujeres que usted la ve subiendo sus fotos en Rizó, en, en primera clase, en Miami, en el todo. Y todo el mundo sabe de trasfondo. Bueno, eso es su vida. Usted hace con su vida. Tiene lo que su se su cari, ella. O sea, yo Shugayari. quiero que mi hija no tenga, aprenda con otro concepto de vida. O sea, eh, eh, ojalá que Dios me ayude a guiarla de, de, para que vea las cosas de otra la forma. La doctora está ahí para cuando tú falles. No sí, te no, la doctora está ahí para. que eh, Pero yo creo que hacerlo tan público porque para como está chapeando el viejo. Entonces, Entonces sube que, el los, video los le ridículo, y realmente. le hace ridículo el pobre viejo. Al menos, quédate eso. No, no, porque el viejo está en Belén con los pastores. No, se mi amor, el viejo eso. va cuando tú vas no. subiendo una, una una cuetecita con un cubo de agua en la cabeza. No, es casi vale. ahogándose. Iba conectado, Está conectado. Está conectado, güey, ahí no ¿Cómo se ya sabe. No le gana Cuba con ellos dos. No, aquí, vámonos, vámonos. A, aquí no, aquí no se sabe de dónde si viene Paco de aquí para allá. Ay, güey, bueno. no más. Señores.